Constitución Política de la República de Nicaragua. Título IV. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Capítulo 3. Derechos sociales. Artículo 59. Los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen.